Bueno, este es el, el panorama, amigos, si ustedes pueden ver hasta dónde llega el agua, en este movimiento vamos a, a, a bordo de, de un bus que permite que podamos llevar esta transmisión en vivo para todos ustedes a través de la señal de www.aldia.com.es, vehículo extremadamente pequeño, tienen dificultades, para poder pasar es imposible. Eh, que puedan pasar propiamente por el agua que incluso hace sus propias olas la gente se está bañando esta es la realidad de la E25 en el tramo Bababoyo, Bababoyo, pujan y ustedes pueden ver un poco el movimiento a esta hora algunos vehículos se atreven la gente se, se baña acá el agua está presente eh, hay una... ...importante participación de los buses que cruzan... ...y esto es el momento que pasan los vehículos... ...vemos escena por acá también, maquinarias trabajando... ...ayudando a hacer muro. Eh, ...la gente que tiene la única forma de, de pasar acá... ...es a través del bus de transporte urbano... ...que circula hasta el cantón Wuhan... ...vemos que el, el movimiento está full... ...nuestro amigo el conductor por acá también está... Y ahí vemos, ahí vemos, eh, este vehículo se atreve a pasar, pero es peligroso, peligroso que eh, se dañe propiamente por la fuerte inundación que ha provocado la riada en la ciudad de Babahoyo En la autopista, en la autopista Babahoyo autopista Babaoyo, el, el cantón puja vemos eh, el traslado propio de los vehículos... ...de cómo se genera este tema de la movilidad... ...y las lluvias han estado fuertes, muy fuertes... ...en la zona alta de la provincia de Bolívar... ...que ha provocado que exista este tipo de inundaciones. Nosotros vemos acá, por ejemplo, este vehículo... ...pasó con el motor básicamente eh, apagado... ...apagado, y este es el movimiento que se ve acá... ...en la autopista, en la autopista... Pabagoyo, Juján. Vamos a rodar un poco en este momento eh, lo que nosotros tratamos de mencionar. Los vehículos, aunque vimos vehículos interprovinciales como Transporte Lámana y Transporte eh, Esmeraldas que pasaban eh, totalmente, se había dispuesto que no estaban autorizados y que se había cerrado el paso por el año de alcantarillas, pero sin embargo esto aún eh, están. Están eh, traficando, están rodando por esta vía que ustedes están observando, amigos, que nos ven a través de la señal de www.aldia.com.c Hace pocos minutos el COE cantonal se había reunido y determinó que la vía debía ser cerrada completamente. Sin embargo, vemos que sí están pasando los buses y otras líneas de transporte en la autopista en la autopista Bababoyo-Puja. Bueno, aquí por ejemplo hay una estación de, de servicio, una gasolinera totalmente anegada de agua, cerrada, por su construcción bajo este tema del nivel que está afectando... La E25, esta ampliación que lamentablemente se viene dando cola Se viene retrasando y aún no se ha logrado Y aún no se ha logrado que esta vía pues realmente quede habilitada La misma que tiene que ser alzar al menos un metro Para que el agua y un buen sistema de alcantarillado Para que el agua no afecte el tráfico A una vía tan importante donde comunica la costa con la serranía ecuatoriana ...y que en pleno siglo XXI, estamos en no, el siglo XX, XX, estamos totalmente eh, afectados todavía... Eh, ...afectado el tráfico, la movilidad y tenemos que darnos otros tipos de vueltas de una hora más... ...para llegar hasta Guayaquil porque lamentablemente esta vía no ha sido ampliada en su momento... ...cuando tenía que ser, incluso se llevaron el dinero... Se llevaron el dinero de la E25 para la rehabilitación que estaba comprometida fueron desviados a otras provincias y sin embargo la provincia de Los Ríos quedó en el olvido con este dinero que no ha sido devuelto en un convenio que tenían con la prefectura de Los Ríos para el mantenimiento de la misma esperemos que sea declarada en emergencia ahí vemos un transporte, transporte eh, FBI se ha dañado, se ha dañado producto de, el, de las inundaciones, también cuando absorben agua, se ha dañado un bus en este lugar este es un poco el panorama amigos, que nos ven que nos siguen a través de la señal de www.aldia.com.es el agua todavía está bastante el agua está bastante eh, torrentosa, aquí incluso se cayeron vehículos se cayeron vehículos, la gente se se baña, la gente se baña por acá, pero este es un, un tema, el Ocheguín se, se, se viene también encima, el Lechuguín, pero bueno, esta es la realidad, lo que está pasando en la provincia de Los Ríos, exactamente en Babahoyo y lo que es la E25. Lamentablemente nuestras autoridades eh, seccionales, nuestras autoridades nacionales, ...se han visto involucrados ¿no? en este tema desde el año 2020... ...cuando se empezó a hacer lo que debió haber sido la autopista, la ampliación de la E25... ...sin embargo, a través del tiempo no se ha logrado todo esto... ...y aún en estos tiempos, año 2022, seguimos anegados, seguimos siendo afectados por las lluvias... ...y al final se obstruye la movilidad, el camino para poder circular en esta vía importante... Hacemos hincapié, pese al anuncio de, la, de los organismos de la mesa cantonal, del COE cantonal, había mencionado de que se, no se iba a permitir el paso de ningún tipo de vehículo. Ustedes pueden ver, amigos, que si hay transporte, si hay movilidad de algunas cooperativas, eh, entendemos que en horas de la noche es mucho más eh, peligroso. Eh, se está bajando, está bajando el nivel de las aguas, eh, comparado con lo que había sucedido días anteriores está bajando sin embargo eh, el COE los organismo de socorro en una reunión en esta tarde en este día, determinó de que realmente no se no se aperture la vía al, al libre tráfico pero vemos eh, vemos que de todas formas sí están circulando buses de transporte urbanos, transporte interprovincial ahí por ejemplo vemos a transporte eh, Saracay que está circulando vimos por ahí también transporte Esmeraldas y transporte Santa Elisa, que circulaban por esta vía, gracias a todos nuestros amigos que nos ven, que nos siguen hacemos el paneo, hacemos un poco el monitoreo de la E25 en el tramo de la autopista de la autopista Babahoyo, Wuhan, donde hay algunos sectores anegados con readas y que incluso un conductor murió y varios accidentes de tránsito provocados por la pérdida de pista durante la noche. Recomendaciones, no conducir en la noche sobre todo, no atreverse a circular al momento dado que existe una situación bastante adversa bueno, aquí hay otra, otra riada, el lechuguín también se quiere, se quiere venir acá encima. Esta es la otra riada que tenemos. Y estamos llegando al punto, al punto donde, donde realmente está la alcantarilla eh, básicamente colapsada, dañada en una parte y es lo que las autoridades están buscando, están buscando una forma para solucionar. Ahí vemos, ahí vemos el tema de la comunidad también. A, eh, llevando, la, aprovechando ¿no? la situación, acá hay una especie de balneario, hay una especie de balneario que ustedes pueden ver, aquí eh, por ejemplo hay un problema con la alcantarilla y esto es lo que las autoridades dicen que está con problema esta alcantarilla y que está a punto de ceder y por ende están evitando que los vehículos no circulen. En tanto, amigos, ahí vemos Ministerio de Transporte Obras Públicas, tenemos información de lo que tenemos ahora en pantalla y vemos un poco el movimiento de lo que está pasando. Acá también eh, todavía es baba de este lado todo es baba Hay una especie de balneario. Los ciudadanos, los ciudadanos vienen acá a, a disfrutar, vienen a, a aprovechar el sol, el agua dado este día caluroso, extremadamente caluroso y que ustedes lo pueden ver, amigos, como lo, lo, mostra lo mostramos ahora a través de la señal de www.aldia.com.se Vamos a llegar hasta el Cantón Cuján, hacemos el monitoreo completo de la E25 cómo está el agua, cómo está la situación y las recomendaciones del caso es que no se atreva a venir por acá, sobre todo en horas de la noche. En horas de la noche no circular, no venir, dado que la situación es bastante sí. compleja, complicada. Ahí vemos, gracias Transporte Urbano, Luminense también, que hemos hecho este recorrido hacia acá. Le consultamos. ¿El último carro a qué hora circula? El último, 6 y 12. Ok, listo. Muy bien, esto es un poco lo que estamos mostrando. Amigos internautas, la situación en el cantón Babahoyo. Estamos llegando al cantón Cufan. En este momento la vía está cerrada. Sin embargo, hay algunos vehículos que todavía circulan. De alguna manera vienen a Cufan. Y bueno, están en condiciones de poder cruzar la riada. Pero es peligroso, sobre todo en horas de la noche. Es peligroso en horas de la noche venir y circular sin las debidas señales de tránsito que puedan provocar eh, pérdida de pista y caer al barranco donde podría morir ahogado como en otras ocasiones ya sucedió cuando un trailero circulaba en horas de la noche y cayó al barranco porque perdió pista y al final, al final eh, pereció. Igualmente otros vehículos cayeron y se fueron parte, pues, de, propiamente de este efecto de la riada de las inundaciones. Que están. Bueno, amigos, estamos llegando ya al cantón El Cantón Juján se ha paralizado, el comercio se ha visto seriamente afectado en vista de que acá siempre hay actividad económica, los buses, los transportes que vienen de otros lados. Eh, ahora ya no lo tenemos. Muchas gracias, amigos, por estar conectados siempre en nuestra plataforma. Vamos a esperar nuevamente la movilidad para podernos retornar y seguir con, con la información con todos ustedes, amigos, internautas seguidores del día, gracias por estar conectados, estamos llegando ya al Cantón Puján provincia del Guay, igualmente aquí se necesita el paso lateral hay un convenio firmado con la prefectura y el MOC. ojalá se pueda llegar este término de solucionar el problema de la movilidad en la provincia de Los Ríos, donde el sueño de la E25, su ampliación sigue siendo un sueño eterno, muchas gracias por estar conectado en nuestra plataforma ya estamos en la provincia del Guayas, provincia del Guayas, donde está el cantón el cantón Durán